Muy buenos días, gracias a Dios por esta primera hora de hoy, miércoles 14 de marzo del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes por permitirnos compartir estas dos horas de extenso trabajo, de noticias locales, nacionales, internacionales, comentarios, acontecer, interesantes entrevistas y todo lo que es la parte geopolítica y mundial.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 compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a regir algo similar a lo que estaba aconteciendo ayer. No obstante, por los vientos del este-nordeste se pueden eh, ocurrir eh, algunos aguaceros débiles en algunas regiones, especialmente en la mañana y en la tarde. El sistema de alta presión anticiclónico que está rigiendo en la zona del Caribe mantiene pocas posibilidades de lluvia, pero un débil frente frío que se está acercando puede cambiar la cosa a partir del jueves en la tarde y el viernes, debido a que arrastra campos nubosos que pueden producir entonces ya más incremento de posibilidades de lluvia en la geografía nacional. No obstante, las temperaturas se van a mantener calurosas debido a la época del año y se recomienda que la persona ingiera líquidos, vista ropa ligera con colores claros y no se exponga a las radiaciones de sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones que regirán en el tiempo de acuerdo a la Oficina ...Nacional de Meteorología, ONAMED... ...por otra parte... ...ya producción tiene lista... ...la voz de la mañana... ...que se titula... ...Mayor Supervisión en el Tránsito... ...veamos... El tránsito... ...es el fenómeno causado por el flujo de vehículos... ...en una carretera... ...calle... ...o autopista... ...en países como la República Dominicana...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 ...así como también al reordenamiento del tránsito en sentido general. Interesante reflexión que nos trae nuestro productor en La Voz de la Mañana... ...tratando de preservar vida en un país que somos uno de los países del mundo y de las Américas... ...donde más muertes ocurren por accidentes de tránsito. Pero antes de entrar en detalles...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 una caída de salud y está en Santo Domingo ya hemos tenido información de que está estable y que ya pronto tendrá la oportunidad de hacerse un procedimiento para resolver el tema de salud de Víctor Puntiel a Dios pedirle que pase su mano sanadora y estaremos pendientes de la salud de nuestro hermano, amigo Víctor Puntiel. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de Dios cada mañana porque nos permite también ustedes entrar a sus hogares. Hoy Francis falleció también Stephen Hawking, el gran científico astrofísico de esta época eh, británico. Eh, él fue el propulsor de la teoría de el agujero negro y el Big Bang y el Big Bang la formación del universo. Él tuvo problemas de salud que le dieron limitaciones físico no así su cerebro, y todavía estaba rindiendo en los últimos días, a los 76 años, estaba rindiendo grandes, enormes interpretaciones, cómo era el universo antes del Bitbang, cómo fue el Bitbang, qué sucedió después, en fin, y también nos alertó, que en las condiciones que está el, el actualmente la Tierra, si no se hacen ajustes rápidos de protección al medio ambiente, de protección al planeta, a la humanidad no les quedan más que 200 años aquí en esta Tierra. Esas son predicciones que dijo Stephen Hawking. Luego vamos a estar hablando un poco de él. Y volviendo a la voz de la mañana eh, sobre la normativa de tránsito, la necesidad de traer nueva supervisión, eficiente supervisión en lo que es el tránsito vial y peatonal en San Francisco de Macorís es necesario, es necesario seguir, eh, seguir trabajando y hablando del tema porque se trata de vida se trata de preservar vida, se han hecho interesantes esfuerzos ...en esta nueva alcaldía de reestructurar el tránsito... ...de señalizar, de poner los semáforos... ...pero falta más, más todavía... ...para garantizarle al peatonal una seguridad vial... ...para garantizarle también al chofer que anda en las vías... Eh, ...mayor comodidad, mayor confort... ...para que se pueda eh, eh, guiar en sus diferentes lugares... ...y también garantizar que las velocidades... ...sean la correcta dentro de las ciudades evitar los entaponamientos que esto reduce las horas laborales y consume más combustible y contamina más el ambiente, en fin es necesario hacer todas las contribuciones que, que hayan que hacer para que el tránsito Mira, sea más eficiente Pese a que tú das una información de que esta administración ha hecho grandes esfuerzos la administración ciertamente requiere de que ponga en acción su regularización vial de la ciudad, porque han, se han hecho muchos esfuerzos, salida a Santo Domingo, en otras áreas, se han colocado, eh, cómo le llaman los reductores, en fin, pero no se ha regularizado porque la sala capitular es la que debe refrendar el proyecto de tránsito que se tenga en esta administración, por eso yo digo es ineficaz, es ineficiente y no indica realmente a la ciudadanía el cumplimiento, porque aunque hay AME que trabajan en ciertas horas de la, del día, ya hay otras horas que no está el alcance del AME, pero si sí el ayuntamiento, como dice la voz de la mañana, es el responsable por ley, no ahora, ni por la ley... Perdón, eh, 176-107. Es que traemos y arrastramos la ley de tránsito de la República Dominicana y la antigua ley 241, establecía claramente que el ayuntamiento, los ayuntamientos, como, como gobierno de la, de la ciudad, como lo, gobierno local, es el responsable de ejercer para el desarrollo y los fines del mismo, de la misma comunidad a la cual administra haga lo correcto e indique con la debida normativas para adaptar la nueva norma que hoy tenemos la 630 en la 63 2017 pero hay una parte todo el franco macorizano pudo ver <coughs> lo que pasó con un obrero del ayuntamiento eso es para mí inhumano falto de todo tipo de responsabilidad y de lógica para usted tener el privilegio de andar en las calles en un vehículo y causarle a un hombre que está recogiendo la basura que tú mismo vierte porque sé que es el que lo atropelló y luego lo abandonó, está lleno de basura y es un ser humano basura cuando no atiende en el lugar del hecho. Pero, sí, pero se tiene la placa, no lo han, Claro, no lo ya se hablar. tiene, está a nombre de, una, de un señor, yo tengo el nombre y se le está dando seguimiento, pero se dice que quien andaba conduciendo era una, era una, una linda que andaba en el carro y responsablemente al parecer estaba chateando mientras ella era la experta manejando, o él, porque estamos en determinar eso, pero podemos nosotros pedir más a la organización del tránsito que no sea que el ciudadano se adapte y sepa que tenemos un grado de responsabilidad y de deberes que hay que cumplir. Claro, Fulvio. claro, hay que cumplir, este es un asunto en, de vida. Estamos en peligro de esos conductores que como ese que atropelló al, al, al obrero del ayuntamiento, que es, que hay que venerarlo porque no todo el mundo quiere recoger basura, usted quiere recoger basura, siempre he dicho desde que fui regidor en el primer periodo, que la estructura o clase más importante del ayuntamiento en su gestión de limpieza, recogida, limpieza, disposición final de la basura, es el obrero. Es el obrero, eso es verdad. ¿Quién nos gusta? Pero, ah, pero hay gente ahí que sabe que no tiene la más mínima instrucción y educación. Yo creo... Y no tienen la capacidad para ir a una oficina. Lo más que le queda es ser obrero. No, pero es que ninguno quiere. Es decir, que el que lo hace, hay que venerarlo en nuestra ciudad. Yo creo que en nuestra ciudad... Y en toda parte del mundo. Nuestra ciudad de San Francisco de Macorís debe de levantarse un plan de emergencia de señalización, de pintar la calle. Ya se tiene la máquina. Y evitar permitir y, que las empresas y... que se aprovechan, que hacen de que entrada a... A tal sitio o una flecha, pero con la publicidad. No. Es la, la señalización, lo que tú dices. Señalizar eh, las calles, pero, pintarlas. Pero completo. la señalización completa. Completa, completa. De, de stop, de mm. pare, mm. de líneas. De silencio en algunas áreas. Bueno. Todo, todo, para un buen convivir. Porque eh, va, va holísticamente relacionado. Un par, un stop. Una, una, señalada, una señal de silencio, otra de no estaciones, es decir, todas las señales que sean necesarias para organizar el tránsito. Que yo sepa, no sean... El, el paso de cebra para, para los peatones, eh, la, los giros, también señalizar hacia dónde va cada calle, cada eh, a qué comunidad va, porque queremos relanzar a San Francisco de Macorís como una ciudad ecoturística. Para eso debe tener unas señalizaciones bien diáfanas, bien claras, que el transeúnte, aún no siendo de aquí, pueda dirigirse hacia sus objetivos. Sí. Ya tenemos aquí el sendero del cacao, ya tenemos las, eh, las áreas ecológicas de arriba, algunos proyectos que se están desarrollando allá arriba, ya tenemos también la comunicación con otras ciudades. Todo eso debe de combinarse y señalizar de pleno. Todo lo que es la parte urbana de San Francisco. ¿Sabe qué está haciendo falta respecto al tránsito y a la indicación? Justo allá, antes de Controva, en la autopista Duarte, en vez de cómo nosotros no hemos quitado la identidad y la identificación, pero caramba, cuántas veces se lo dije yo a Félix Rodríguez, qué torpe y, y, y, y tosudo, porque todo lo que se le decía era contrario. Hablando con la vega, con el síndico de la vega, se lo digo a Alex, una publicidad de indicación hacia San Francisco de Macorís, allá en la autopista, va poniendo Ciudad del Jaya, Tierra del Cacao, San Francisco de Macorís, entrada a la provincia de Duarte y a la región nordeste, ¿qué cuesta?, no, no, no, eso... ¿Cuántas personas quieren venir aquí a San Francisco y se pasan hasta La Vega? Lleno de vallas, de publicidad, no, de, de, de, de todos los pendejadas o, o el que entra simplemente no sabe para dónde coger, porque hace falta esa orientación. Entonces, si queremos relanzar a San Francisco Macorís... Tenemos que como una ciudad dotarla de toda la indicación... Hay para que para dotarla los cuatro cal, cuatro, de información cuatro puntos cardinales. y con un tránsito organizado. Obviamente, de ahí empieza te, a tú entrar a una ciudad tenemos, que se supone que adentro vamos a tener el tránsito organizado y ciudadanos responsables. Y tenemos las mejores herramientas, que es una área ecoturística, es el fruto del cacao, Correcto. es la dedicación de su gente laboriosa y amigable, Correcto. que no es esas ideas que se lanzan hacia afuera no. de solamente violencia, sino que aquí también hay que enseñar, hay que ver. Entonces... Debe de señalizarse el tránsito urbano, interurbano, que indiquen claramente a una persona que no sea de aquí fácilmente y que pueda caminar, que pueda disfrutar San Francisco de Madrid. Una ciudad bien organizada, refleja desde la entrada hasta que usted se va para que regrese. Es decir, nosotros con este planteamiento de la voz de la mañana, llamar la atención también a nuestros amigos choferes yo tengo muchos amigos choferes del, de, de transporte urbano o interurbano que va a los distritos municipales tanto de aguayo como de cenoví sean ustedes los promotores de una nueva cultura de ejercer lo que ustedes como Ciudadano han decidido ejercer que es conducir un vehículo con la responsabilidad de tanta gente que se pone en sus manos porque no solamente está en peligro el motorista ni el transeúnte o el del otro vehículo también usted y quien lo acompaña claro entonces claro. procurar organizar las paradas en lugares ciertamente que sea viable tanto el transporte como el tránsito como los parqueos porque la movilidad conlleva un ingrediente de todos los ingredientes está usted no, no obstruir el paso usted conducir respetando las normas de tránsito usted siendo un conductor responsable con el que va con el que viene y con el que usted se topa y sobre todo Sí. al ayuntamiento, que asuma su rol, que incluso eso genera recursos que están establecidos en, el, en los presupuestos, pero nunca se cubren porque no se ejercen. Bueno, así iniciamos la voz de la mañana, a organizar el tránsito en San Francisco de San Francisco de Macorís. Iniciemos con señalizar las calles, pintar las calles. Esto es de mañana. Quédese ahí que en breve volvemos.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Si usted se quiere montar en una jipeta, en un auto como nuevecito, recién importado, Gordo Automall, el dealer que anda buscando, esa máquina que tú estás pensando, esa que te va a ayudar a sentirte bien, Gordo Automall. En Gordo Automol el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando, ve y dale velocidad, llégate a Gordo Automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Bueno, quiero, tenemos una información de, de Jean Paredes desde Castillo. En el día de ayer se accidentó un vehículo y... Podemos ver la imagen en las condiciones que quedó milagrosamente los pasajeros de predominantemente de la nacionalidad haitiana, entre ellos niños heridos, es el resultado de un accidente ocurrido ayer en Castillo. Estos se dirigían desde San Francisco de Macorís a Cabrera, donde estarían haciendo gestiones o procurando eh, la renovación de su documentación. Eh eso sucedió en la tarde de ayer en Castillo vemos ahí parte de las personas que resultaron eh, afectadas de este accidente que decimos milagrosamente al parecer no tiene eh, hechos que lamentar ahí está gracias a Jean Paredes desde Castillo dándonos el reporte de este accidente y qué bueno que no haya pasado a mayores a pesar de del susto y de, la, y de los agraviados que existen, entre ellos niños nacionales haitianos que venían desde San Francisco de Macoría sea Cabrera, procurando aquí en San Francisco su, eh, renovar los documentos de identidad como eh, extranjeros. Francis, ya se escucha la música, la música de las noticias, la música de las noticias de Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, hola hermanos del alma, hola Fulvio. ¿Cómo estás, okay. Fulvio? Desesperado esperándote. Voy tranquilo, hermano. ¿Y Francis? Presente. Francis, ¿qué tal? Adiós, las gracias. Está hermano. en la escuela hoy. Claro, sí, pues sí, presente, ah, sí. ¿Y en, la, y, en la, y en la alta. Esto Arriba. no se detiene, esto con Dios por delante no se detiene no no, no, no, tenemos tiempo para hacerlo, el país no lo puede hacer Aunque vi que existe un día, creo que fue ayer o, o, el o mañana, la reunión de profesores Sí, pero no podemos Francis, tenemos que seguir avanzando Oye, Tenemos de que seguir avanzando Francis, Fulvio, todo el nordeste, miren Muere el físico británico Stephen Harkins Así que a los 76 años de edad, el físico británico Stephen Harkins falleció 76 años. Hay que decir que este hombre era el científico más popular del mundo desde Albert, Albert Einstein. ¿Eh? Einstein. Un genio que desveló secretos del universo y luchó también contra una terrible enfermedad que lo mantuvo en silla de ruedas durante todos esos años. Ahí está, el científico más popular del mundo, luego de Albert Einstein, murió Stephen Harkin, británico. Ahí está, en el momento en que se encontraba con vida, pero finalmente murió este hombre Ahí está, británico científico popular del mundo Seba Harkin señores, paz a su alma Miren, una multitud intenta linchar a Ana Julia Quesada Acusada de asesinar al niño en España La dominicana fue agredida por esa multitud Luego de que confesara el asesinato del niño Gabriel Cruz a quien le dio un golpe en la cabeza con una hacha y luego lo asfixió. Ahí vemos imágenes de lo acontecido y escuchemos un poco del audio ambiental. Adelante. Ahí está. Esta mujer confesó que fue ella que le cegó la vida a ese niño español. Y miren cómo está por allá, cómo la multitud quería lincharla a esa mujer de origen dominicano. Caramba. Qué pena, Ana Julia Quesada. Qué lamentable la muerte de ese niño. Vamos al ámbito nacional. Liberan doctor acusado de matar a supuesto atracador. Ahí está. La segunda sala penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo dejó en libertad al doctor Julio Gómez, acusado de supuestamente dar muerte a Miguel Baez Siri, un alegado delincuente. Tenemos imágenes y vamos a escuchar declaraciones. Adelante. La misma ha sido sustituida para que se presenten el día 30 de cada mes a firmar ante el fiscal o ministerio público encargado. El doctor nunca debió tener esa medida de coerción. Gracias a Dios, los jueces de la corte entendieron y valoraron la inexistencia total de elementos probatorios. También tenemos que decirle al país que denegación de derecho es denegación de justicia. Se produce una muerte que todavía no se ha determinado quién fue que la produjo, entonces no había razón para que el doctor estuviera preso. Bueno, ahí está señores, miren, en Pedernales vuelve la calma tras el ultimátum que le hicieron a los haitianos el día de ayer, algunos enfrentamientos que dejó como saldo a varios heridos, vemos imágenes en el momento en que muchos haitianos acataron el llamado y se decidieron ir para Haití, todo esto señores generó la muerte de esa pareja de dominicanos por allá En medio de esos donde se vinculan haitianos en Pedernales Ahí vemos las imágenes y vamos a escuchar declaraciones, adelante Ahora mismo eh, eh, estamos reuniendo con la estatutera dominicana aquí mismo Él como representante eh, consulado aquí en Pedernales Tiene una reunión allá en Puerto Príncipe en ese asunto mismo para que ellos plantearon el asunto a ver cómo se puede entregar el precio aquí para que viene a, a hacer la justicia con la familia del muerto. Se han iniciado las conversaciones la encargada de negocio viene en camino quien se comprometió también a agilizar las documentaciones necesarias para que ese, ese haitiano que cometió el hecho sea traído a República Dominicana y sea juzgado por la justicia dominicana. Nosotros hacemos un llamado al pueblo de Pedernales que todo queda sin efecto porque lo que Pedernales quiere en el momento es que se retorne a Pedernales, esos nacionales haitianos, en los cuales los tres son hermanos Bueno señores, ahí está eh miren tribunal descarga Arsenio Quevedo y el ex regidor Erickson de los Santos el segundo tribunal colegiado del distrito nacional descargó por falta de pruebas al transportista Arsenio Quevedo y ex-regidor ex Erickson de los Santos y Cristino Batista, acusados de pagar sicarios para asesinar a transportistas. Vamos a ver esa información ampliada. Adelante. Dicta sentencia solutoria a favor de los acusados al señor Cristino Batista Roa y Erickson de los Santos Solís. ser los elementos pruebas insuficientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.2 del Código Procesal Penal. Lejos de las presiones políticas, mediáticas y que pudieron interferir, el tribunal se mantuvo pegado a la verdad. Queda evidenciado de que no hubo una valoración de carácter integral, de carácter armónica, sino excluyente de los elementos de prueba que sustentan la teoría de vinculación, sobre todo de los patrocinadores económicos e intelectuales. Finalmente quedan en libertad estos dos hombres. Miren, denuncian extracción ilegal de arena del río Yuna en Hostos. Joris Fran, vocero del Comité Pro Desarrollo de Hostos, ofrece la información. Escuchemos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 que viven de la agricultura y que mañana no lo podrán hacer. Se está extrayendo el río desde el mismo cauce con retrocavadora y de las mismas márgenes del río, violentando todos los, los artículos con relación a la ley de medio ambiente. Nosotros le hacemos un llamado al director regional, señor Bienvenido Guzmán, que nos hemos reunido, que confiamos en él en un momento histórico que enfrente a dicha situación, que es su obligación. Médicos y enfermeras protestan en Hospital del Seguro Social, Hospital Federico La Bandiera, aquí en San Francisco de Macorís. Veamos tenemos varias reivindicaciones el pago de, lo, de los subsidios de los hospitales que tienen dos meses atrasados el pago de los incentivos de Senasa, el, el cambio de asignación de diferentes profesionales de la salud y administrativo el pago de, de, de tiempo de servicio del personal administrativo que todavía no se le ha dado el eje central de esta lucha es el cierre de nuestra institución del hospital quieren traer el 911 a este centro donde tenemos tantas instituciones desocupadas en, en el estado. Por Huiza, por la comunidad de Pontón, por la comunidad de Matalaya, por la comunidad de sitios de La Peña, La Bajada, donde vienen los pacientes, de los pacientes que acuden aquí para que nos den apoyo. Será por 24 horas, pero de no ser atendida nuestro, nuestro reclamo, pues nos vamos a mantener en pie de lucha, ya que nosotros, la mayoría... Propietarios de fincas en las Guasumas dicen ladrones lo tienen cansados. Escuchemos. La situación que se está viviendo aquí es que hay dos o tres ladroncitos, que la gente dice que la Guasuma está llena de ladrones. No, la Guasuma está llena de gente trabajadora y serio. Lo que pasa es que la justicia... Le hemos cogido miedo porque los ladroncitos nos roban y nos llevamos y al otro día están en la calle. Ese mismo ladroncito que está, la familia Duarte tiene ese problema. No tiene harto ya de robarnos. Para yo conseguir una orden de arresto, para someter a esa persona, nueve veces yo tuve que, que ir. Doce días duré yo para yo poder conseguir una orden de arresto y fichar uno de esos ladrones que se meten aquí a la propiedad mía. Y todo el movimiento que ya hace de, de unos plátanos que ya está... Tengo en el frente sembrado de una mamá mía, he acabado con todo eso, y yuki de todo. Bueno, ¿Pero ¿cu cuál es ese? ¿Ese es el... eh, que sale en un video? El que sale en el video, que le llaman apodo Chichi, tiene que tener otro, otro nombre. Bueno señores, ahí está, gracias a informativoquitespuela.com, el portal de esa zona, por cedernos esa información. Obrero de ayuntamiento en San Francisco de Macorís, pide... A quien lo atropelló, que responda por el hecho. Desde su lecho en un centro clínico, caramba, el señor Ramón Domingo Antonio, quien fue atropellado el pasado fin de semana de forma temeraria. Mírenlo ahí. Hace un llamado a quien lo atropelló. Veamos. Sea sí, chofer, yo le pido que venga a ayudarme. Que cura con los gatos de aquí. Pues yo tengo una familia de tres hijas. Hay demás, esas que usted ve allí, la más chiquita y balsémica, y yo no, no tengo que darle. Eh, la otra cuando se queda aquí sin los hermanos de la iglesia, no me traen algo. Entonces hay que aquí demás dan algo para pa el que está herido. Pero yo le pido a él que, que venga por aquí y que dé la cara y que, y que cumpla con sus responsabilidades. A mí me van a operar de, de la cadera. Me van, a poner, me van a poner hierro, un disco y de ahí van, entonces tengo que esperar un proceso como mínimo de 6 a un año postrado en una cama como estoy aquí. Ahí está, señores. La M.E. todavía no ha dicho nada sobre eso. Apresan a dos hombres que intentaron atracar un oficial del ejército en San Francisco de Macorís. Así que Roberto Antonio Rodríguez de 32 años, residente en la calle Duvergé y Joel Rosario de 23, residente en Madeja, fueron capturados por una patrulla policial en momento en que intentaban atracar un segundo teniente del ejército, segundo teniente Guillermo Paulino. Vemos las imágenes de estos dos hombres que ahora en lo adelante tendrán que responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra. ...de pretender atracar a ese oficial del ejército... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...ahí está Roberto Antonio Rodríguez... ...y Joel Rosario... ...ambos residentes aquí en San Francisco de Macorís... ...inician la reparación de caminos vecinales... ...en La Yagüiza... El día ...de ayer el gobernador de la provincia Duarte... ...estuvo por allá... ...acompañado de otras autoridades... ...para dar inicio a esos trabajos... qué bueno, vamos a escuchar declaraciones... ¡Adelante! Y es con la finalidad a que esos productores Incrementen la calidad y la cantidad de los productos y de paso permitirles a que ellos puedan llevar a los diferentes mercados productos en última condición. De que el año 2018, que es este que estamos viviendo, es el año de despegue de San Francisco de Macorís para que San Francisco de Macorís continúe en su desarrollo. Esto es producto de la visión del presidente, de el arreglo de los caminos vecinales más sentido que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, enhorabuena entonces, llegan la reparación de esos caminos para esa comunidad. Aplazan conocimiento de anticipo de pruebas en el caso Emily Peguero. Fue aplazada para el 19 de este mes. Eh, vamos a escuchar las declaraciones tanto del procurador fiscal, abogados y la familia de Emily. Adelante.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 Miren, protestan en comunidad Julián Javier de Tenares por el arreglo de sus calles Porque por allá se encuentran intransitables Ahí está la manifestación realizada anoche señores Ahí mi madre no se puede transitar por ahí ¿eh? de ninguna forma Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue esa manifestación En la comunidad Julián Javier de Tenares pidiendo el arreglo de sus calles de igual manera, vamos a ver cómo estuvo el ambiente aquí en San Francisco de Macorís... ...en la huelga, que el llamado huelga convocado en el sector Espínola y otras zonas aledañas... ...ahí vemos donde por allá había un toque de queda en el día de ayer, ¿eh? Como de costumbre, los malhechores aprovecharon la ocasión... ...los informes que tenemos es que anoche se, se registraron diversos atracos... ...principalmente en esa zona, zona norte... Eh, ahí vemos cómo se encontraba, un clima tenso, todo el mundo se resguardó en sus hogares en el día de ayer porque había un toque de queda la noche de ayer. Ahí vemos las imágenes, cómo estaban esas calles, específicamente de la zona norte de San Francisco de Macorís despejada, como dicen por allá en mi campo, no había un alma. Ahí está, señores. Así que así estuvo San Francisco de Macorís anoche, específicamente en la zona norte de esta ciudad en el llamado a movilización. Movilización por eh, diversas reivindicaciones en el sector espínola. Vamos a ver señores esta, este video impactante donde un motorista impactó un camión con un camión en salcedo. Impactante señores. Wow, terrible este hecho. eh. Este hombre está vivo de casualidad. Miren las vueltas e incluso que da en varias ocasiones, y miren cómo él se levanta, porque gracias a Dios, si ustedes pueden observar las imágenes, el impacto principal de su cuerpo fue con el neumático, obsérvenlo ahí una vez más, da con el neumático de la parte trasera del camión, mírenlo ahí en cámara lenta, y gracias a Dios que dio con el impacto de su espalda en el neumático, y no su cabeza hizo contacto con la cama del camión, eso fue en Salcedo. Una vez más, las imágenes. Mírenlo ahí. Cuando se desvía el cuerpo, da un giro. Y finalmente es esta parte de la cabeza. Así mismo es. Podemos decir que nació de nuevo el conductor de esa motocicleta por allá en Salcedo. Ahí está, señores. Increíble. Gracias a Dios. Él pudo, cuando impactó, dio un giro el cuerpo. Y dio su espalda y su parte aquí con el neumático. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros para servicio a domicilio al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en consumo de todos los nordestanos es agua La. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan un feliz resto del día. Y a ustedes compañeros del alma, Francis Fulvio, bye bye. Muchísimas gracias, Gladys. si tú te quieres montar en un auto, una jipeta recién importada, como nuevecita, con calidad extraordinaria. Gordo Automol, el dealer que anda buscando para montarte con calidad. Dale velocidad, llégate. Por la avenida Antonio Guzmán Fernández, al Gordo Automol. Llámalo al teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte bien. Raquel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias buenos días Raquel. bienvenida bien, bien, Raquel, bien, bien, Raquel. muchas noticias Raquel Sí, buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana Hoy es día de Santa Matilde, para los que esperan el santo según la iglesia Bendición católica Bendiciones a la Matilde Hay muchas Matildes, muchas. bendiciones para ella Antes de que entremos en los comentarios, leer brevemente esta estrofa que manda la, la hermana Loida eh, Por el tema del de, eh, el infarto que sufrió nuestro hermano eh, Víctor Puntiel, eh, la última información que conocemos es que después de la ha determinado no hacerle el cateterismo, sufrió un daño en la arteria que irriga sangre hacia afuera del corazón, lo seguirán estabilizando para en dos semanas aproximadamente hacerle una intervención en cardiología y colocarle una malla, mientras él permanece en cuidados intensivos eh, para garantizar su proceso de mejoría. Pudo ser peor, pero gracias a Dios fue en la parte baja y no superior del corazón. Nos resta seguir orando, confiados en el plan divino y perfecto de Dios. Gracias por estar pendientes de sus oraciones. Dios le bendice. Este mensaje nos lo mandó a la comunidad, sobre todo de Emaús, de hermana Loida, que le ha dado mucho seguimiento cerca de las 3 de la mañana en del día de hoy. Nos actualizaba esta información sobre el estado de salud de nuestro hermano Víctor Puntiel, hermano en Emaús, pero también este compañero, hermano y de esta televisora, Telenor. Eh, nosotros seguimos orando por la salud por la recuperación de Víctor Puntier así que invitamos a todos sus familiares, amigos relacionados a hacer lo mismo, la fuerza de la oración es fuerte es gigantesca, si todos nos unimos y si tenemos fe pues Dios nos escucha así es, así es, así es. Así es. mucha Muy salud bueno. para él y en la parte de la noticia Raquel eh, resalta la muerte de Stephen Hawking este gran científico, astrofísico, uh -huh. británico, el pionero de la teoría ya probada de los agujeros negros, también del Big Bang, la presencia del universo antes y después del Big Bang, y todos los aportes que hizo al mundo científico moderno, extraordinario científico, dio muchos eh, conocimientos, impartió muchas docencias, Escribió muchos libros, uno de ellos, un bestseller mundial. Stephen Hawking, con sus grandes aportes, muere a los 76 años. Este hombre que vino para dar eh, conocimiento acerca de la ciencia astrofísica, de la cuántica y diferentes temas de la astrofísica. También nos dijo, antes de irse, que hay que cuidar el planeta, que hay que evitar el calentamiento global, que las condiciones que el planeta tiene de tantos daños que le hemos infringido, posiblemente si continuamos así no vamos a tener planeta para vivir en 200, de aquí a 200 años. Bueno, fueron muchos sus aportes, de verdad, y una de las frases que compartí en mis redes sociales es esta, que nos deja mucho para reflexionar, él decía, no sería mucho un universo si no fuera el hogar de la gente que amas. Así es, Así esa es, es una de sus frases famosas y grandes fueron los aportes en la materia de la ciencia por Stephen Hawking. Bueno, bueno paz descanse. Mira, Mira eh, ok sí, Francis, sí. sí eh, hemos visto dos eh, informaciones de atracos, de robos en finca y los individuos Qué bueno que están bajo las rejas. Esperamos que se instruyan bien, que el Ministerio Público pueda elaborar un buen expediente. El aporte de la policía ya pasó, era apresarlo, no, de, no de, de hacer a veces actas de arrestos incorrectas que terminan dándole oportunidad pero también vemos ya el proceso que se le sigue a Marlin Martínez y a su hijo y a este caso el boli que vimos ya en otra posición trajeado en el Palacio de Justicia que parecía otro abogado junto a a su abogado Obviamente que este proceso de anticipo de pruebas es precisamente para ir acomodando por parte del Ministerio Público sus alegatos o instruir la cintila del caso. Se ve muy seguro ahí cuando va caminando al lado del abogado. Sí, parece y... que es otro abogado. Eh, la magistrada Isolina ha ido trabajando conforme... Eh, es la etapa preparatoria como instrucción uh -huh. y esperamos ya pronto que haya acusación por parte del Ministerio Público que esta parte en la que se suspende para conocerse luego es importantísima porque garantiza la ejecución de un plan de condena al final importante. La que no está contenta es Marlene. Eh, y también eh, su hermano con, con el boli. No están contentos. Sí, no, no. Incluso hay que cuidar el boli. Por otra parte, Francis, seguimos dañando el planeta, seguimos dañando nuestros recursos. Extracción de arena en el río Yuna. Se denuncia extracción de arena en el río Yuna, que esto tiene mucho tiempo que está pasando. Desde el Junco Verde, Callejón de Tilo, Hostos, eh, Villarriba. Hasta la provincia eh, Hasta la provincia de Sánchez Ramírez Extracción de arena Por grandes cantidades Y lo que se dice es Que están muy entrelazados Con las autoridades locales Con autoridades locales Incluyendo a diputados Una pregunta por... Eso es lo que se dice Que la mafia que extrae Las arenas del río Yuna En grandes camiones Continuamente Tiene muy buenas relaciones Con el partido con el PLD no es politizando el asunto, es que se sienten protegidos y que parte de esos negocios también pertenecen a esas personas. Julio, tú y tú. el director regional de aquí o provincial debe de hacer su trabajo y un llamado al ministro nacional de medio ambiente que ponga atención con esto porque están devastando el río Yunar devastándolo respecto a materiales de uso de la construcción y de otras eh, y de relleno, como sea los agregados los agregados uh -huh. es mejor esa o usar la de cantera que es la de montaña que aquí hay mucha que no daría para producción porque lo que hay debajo en esa capa vegetal es material usable ¿por qué entonces limitan la que hay aquí en San Francisco de Macorís a explotarla no, me, no, no entiendo sí, por el, qué el, el, se arriesga el, el río. Es que muchas y, de las que hay en la montaña tienen nacimiento de acuíferos. Cuando hay nacimiento de acuíferos cercano y hasta dentro de ella, hay que evitar. Pero, Ahora, fí, pero fíjate, hay, cuando ah, hay eh, viene de la roca, cuando tú llegas a la roca ya se para la explotación y el río sigue y se llena el río, pero el río está perdiendo vida con este tránsito sí, sí, irregular. Sí, sí, sí, Yo no lo entiendo Entonces, eso. Lo, lo que hay es hacer evaluación y estudio profundo de impacto ambiental para determinar zonas. Porque, Francis, en el mismo río se puede encontrar eh, cerca de lechos que antes era cauce y que hay grandes depósitos y se puede trabajar regulado. Lo que hace falta es que se haga eh, con seriedad, con responsabilidad Correcto. y organizada, Hay dos elementos importantes, inobservancia de la ley y complicidad, obligatorio para sí, darse sí. al traste con este negocio. Sí, eso es lo que parece que existe. Tenemos un contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Con la ciudad de Banco San Pedro. Hola, Bien. hola, cuéntenos. Hola. Sí, lo que pasa es que aquí la cosa que acontece de mala manera es porque las autoridades correspondientes están en de vista con, la, con la gente que que, que hacer un negocio de, y la extracción de la, de la arena de los ríos eso tiene una capa que a la llega a eso tiene un tope eso y cuando eso llega a ese tope lo, las aguas se se, se sumargan tiene una capa que no se puede tocar entonces sí. ya ahí ya usted se imagina sí, muchas ese es el problema que pasa por la vida de las aguas lo la por que porque quienes tienen que poner el orden en todas las cosas y de al en el frente están agachando quizás una cosa fue delante si no le creen la gente que están trabajando y pues detrás a momento. Ya. A gracias por su comentario, gracias. señora. Comentario. Sí. Gracias Así por la, y la explicación sobre la extracción. Y Así también es. aquí se sabe que en el Río Jaya hay dos puntos, tres puntos, pero dos especiales, el que está en Atillo y el que está en Mirabaya. Se sabe de los puntos de extracción, desordenados, parecen mafias los que están ubicados ahí, y lo sabe también la dirección. Y, y, y lo, son públicos donde no, se no, vende. No, no, y oye, porque están. Y sin embargo. embargo está, y sin embargo. Está, no, no, sin embargo porque no, no es que están exhibiéndose. Sí. Porque yo te digo, cuando tú exhibes eh, blog, la mercancía, cuando tú exhibes cemento, todo tú sabes hombre. que hay una fábrica de cemento, una fábrica de blog. Pero cuando tú tienes la arena de pegar, la arena de empañete, el cacajo, ¿de dónde viene? Bueno, así es. Crítica esta situación, señor. Brevemente, eh, la protesta que están realizando en el sector de eh, Javier, el sector de la Julián Javier, claro, en claro. el municipio de Tenares. Esa carretera tiene años sin construcción. Ha habido protesta de todas índoles, sobre todo la mayoría pacífica. Hoy día vemos quemando. Eh, eh, no es costumbre en Tenares, en Tenares es un pueblo pacífico, tranquilo, pero ya vemos que se están revolteando las avispas Yo espero que las autoridades no dejen que pase a mayores y que presten atención. La alcaldía municipal ya Esa hace mucho, ya hace mucho, en un, sí, es un sector, un sector claro grande. Eh, a Colinda con el play principal, el play de béisbol, y comunica a otra comunidad mucho más Ese grande Fogón que es mejor. Gran Parada. Gran para, entonces, esa es la carreterita justo que pasa por al lado de la iglesia San Antonio okay, de Padua. Sí, baja. Entonces, esa es la Julia Javier después de cruzar el puentecito ahí. Entonces. Es el infierno eh, que se convierte después del puente. Bueno, esa calle totalmente ya. deterioro, pasan autoridades y no le han hecho caso a las organizaciones, y eso que de ahí era es nuestra amiga Marilu Tavera, que está fuera del país recibiendo y que hizo innumerable protesta también, no quemando, sino de forma eh, más inteligente. Sin embargo, decía que eh, hay un plan de asfaltado que está ejecutando la alcaldía municipal en varios sectores, pero parece ser que esto, esta zona ahí no tiene doliente. En, algo llamado a mi amiga Andreina Español Balaguer, Pongan los oídos en el corazón de la gente y esa es una de las calles prioritarias, sobre todo porque lleva el nombre del fundador del municipio de Tenares y hay que honrarlo con algo, por Dios. Entonces atención ahí a los comunitarios para que no se llegue a asunto peor, no se complique estos ya que han revivido el método violento que hace daño tanto a la naturaleza. Pero ahí está, es una forma de protestar. Y gracias a todos por escribirnos en el WhatsApp, tenemos varios mensajes, Jean Paredes a ustedes le dieron acuse, Y William Hernández nos escribe, hace un llamado alerta a todos los compañeros maestros que deben transitar por la avenida Libertad en la entrada de los, La Espínola a las 10.12 de la noche estaba en la casa club dándole orientación al sereno Tomás y salí y en la entrada del espino hubo muchos disparos de armas cortas y pequeñas ráfagas, gomas encendidas y mucho desperdicio en todas las calles, suponemos que habrá una militarización temprano hoy en la mañana, ante el llamado huelga de las organizaciones de esa zona, que reclaman justas reivindicaciones. Apoyamos esta demanda y confiamos que las autoridades cumplan con esas comunidades. Ante esta realidad he visto todas, eh, que todas las escuelas de Vistalvalle, Farrer Romero, Félix R. R. Fernández y Gregorio luperón así como la de Madeja, Los Arroyos, entre otras, han suspendido correctamente la docencia. Ahí está el llamado a atención, a tomar la precaución y la suspensión de docencia en todos los centros, de Educativo de la zona, Francis Rodríguez, este jovencito sí, hermoso. Ese me enviaron. ¿Y qué pasa con el WhatsApp? Vamos a poner. Se nos fue de la pantalla es, no, a, el de Francis Rodríguez. Francis Rodríguez. Por favor, okay, ahí está. Ahí está. Ese joven es el hijo de nuestro amigo, colega, abogado, Claudio Monegro, quien es un asiduo televidente, y él sobre todo, me, nos vimos un día en el play y nos tomamos una foto. El niño se llama. Eh, Claudi Sael Monegro Vázquez quien está de cumpleaños, cumple sus siete años hoy en, y sus padres Claudio José Monegro Olivo y Rosana Isabel Vázquez le desean que Dios siga bendiciendo y, ser, y sea un hombre de bien así junto a él sus hermanitos Claudio José y José Claudio le felicitan y de nuestra parte felicidades a Claudi Sael Monegro Vázquez. como no, felicidades por ese príncipe de la casa, Catherine en de Libertad, de la Libertad, nos escribe, dice, pregunta que si hay clases hoy en sí. la zona de los espinos tienen que tomar precaución porque el secretario o el presidente mejor dicho de la ADP ha dicho que esos centros educativos ahí han cerrado sus puertas de manera preventiva bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica manda este mensaje bíblico de Gálatas 522 muchas gracias, hermosa imagen Domingo Peña nos saluda nos da buenos días, saludos qué bueno que estás en sintonía el número que termina en 3355 por favor ponga en la pantalla el mensaje de William eh, vamos a ponerla, que parece que salió de, de, de repente el WhatsApp y vamos a ponerle el mensaje del señor William Hernández, por favor, al máster, búsqueme a William, ahí está. Le dimos lectura, complacido señor, y ese es el mensaje que nos ha mandado William. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, nos vamos a una breve, una llamada antes una de la llamada. pausa, buenos días. Buenos días, buen día. Buen día. Aló.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 Y bueno, como siempre, en el café caliente de en la entrevista central les traemos a ustedes actores principalísimos para conocer de sus vidas, de sus acciones, la función que desempeñan, cómo lo hacen, para que usted tenga el poder de dar la información a tiempo. Y ahora nos place recibir al nuevo gobernador de la provincia Hermanas Mirabal. Yo venir en primer lugar aquí. Yo entiendo que así que lo hago. Pero bueno, se lo vamos a perdonar. Sí. El señor, bienvenido. Mansar, está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido Adelante. Gracias, buenos estáis? días, buenos días a todos los amigos televidentes de este tan visto programa de mañana Gracias eh, Buenos días a ustedes Mire, en, como representante del Poder Ejecutivo en Salcedo, lo voy a entrar directo En, en Hermanas Mirabal ¿Cuáles han sido los retos que usted ha encontrado o entiende que son los retos como representante del Poder Ejecutivo en Salcedo? Bueno, este los caminos vecinales, ya yeah. caminos vecinales. Ustedes saben que hemos tenido en los últimos tres años eh, hemos tenido temporadas fuertes de lluvia. Yo diría cuatro y cinco meses de agua Así es. y entonces eso deteriora mucho los, los caminos vecinales y entonces este año no fue este año tuvimos como cuatro meses de agua. Y eso ha deteriorado los, los caminos. Y entonces eh, la mayor preocupación de la gente, porque eh, el hombre del campo que tiene que transportar su producción y su cosa, pues necesita eh, que los caminos estén en condiciones de hacerlo, porque muchas veces este se ponen intransitables, como dicen ellos. Se convierte en cartones de huevo de tanto hoy y tanta cosa. Así es, pero antes de continuar con esos temas sumamente importantes, ¿Quién es bienvenido al manzar? Vamos a decirle a nuestros amables televidentes un poco de su perfil, del tiempo que tiene en el partido, a qué se ha dedicado, porque realmente sorprendió mucho el 27 de febrero su designación, fue el único gobernador que fue eh, cambiado a, a Luis Chapur, cambiado para usted en este periodo entonces cuéntenos un poquito de su perfil Bienvenido Almanzar, de, su Manzar, eh, de eh, nace en San Francisco de Macorís y de, de, de una vez nos fuimos a nuestro campito porque es un campo maravilloso ¿Cuál campo? Hallabo, Hallabo. Hallabo. Ahí estuvimos siempre estudiando y en las labores con nuestro padre. Mi padre eh, ha sido negociante toda la vida. Yeah. Eh, recolectaba las frutas y llevaba a Santo Domingo. Y entonces en esa labor nosotros estudiábamos, le ayudábamos y, y, y nos mantuvimos todo el tiempo. Así eh, pasamos de la primaria al Liceo Secundario Emiliano Tejera. Y de ahí pasamos acá al CURNE San Francisco, nuestro Gracias querido CURNE San Francisco de Macorís. Eh, hicimos la licenciatura en administración y supervisión escolar eh, mientras estudiábamos acá, eh, trabajábamos en la tienda El Don en Salcedo en ese tiempo era la única tienda que había de calzado ahí este, eh, hicimos eh, nuestra licenciatura acá y nos mantuvimos trabajando allá en la tienda El Don eh, luego eh, eh, pasamos al liceo Emiliano Tejera y nos juntamos con aquellos profesores que fueron, ahí. entonces yo era el profesor más joven eh, de, de lo que estábamos, e impartimos docencia en el área de ciencias sociales y eh, luego después eh, salimos del liceo, no sé si ustedes recuerdan una huelga que duró tres meses de los maestros sí. que hicieron a Balaguer, sí, claro. por un aumento de su y, y entonces en ese entonces después de tres meses, eh, Balaguer aumenta un 10% al sector, y Balaguer no, no está. Sí. En materia política su, su historial, usted fue eh, nosotros interior este, de policía allá. Sí, nosotros este, nos iniciamos eh, en el año 1982 en el PLD. estábamos bien, bien jovencitos, y comenzamos un círculo de estudio luego... Eh, aquella vez cuando nos llamaban lo, lo, lo, la gente del PLD que anda con los libritos ustedes sí. recuerdan esa etapa y entonces este, de ese círculo de estudio que fue en, en, en Jayabo, en mi campo pasamos a la ciudad a un comité de base ahí estuvimos con eh, el ex gobernador compañero Luis Yapú Emilio Padrón abogado, ustedes lo conocen sí. ustedes. Estuvimos eh, unos cuantos, éramos seis Y luego De ahí, este, del comité de base Pasamos a ser secretario general Del mismo comité de base y Luego pasamos a la dirección política Ya como encargado de prensa Nosotros el eh, periódico Vanguardia yeah. Éramos responsables de, de esa tarea y Luego eh, participamos eh, en, un en unos unas evaluaciones en santo domingo eh, y como activista nacional los activistas nacionales para darle una idea a ustedes es como decir en la milicia los coroneles un coronel eh, donde nosotros y entonces la tarea era de enlace del comité político y, y el comi, y, y la provincia donde usted le asignaba entonces usted hacía los trabajos de, de información porque en ese, tiempo no, no, en ese tiempo no estaba ni, ni el internet, ni, ni, uh -huh. ni, ni los WhatsApp, nada de eso. Entonces, el enlace era uh -huh. el activista nacional. Era, era el que eh, se reunía con la provincia y le bajaba todas las informaciones. Y el que llevaba Ha el... cambiado eso sí, en su uh -huh. partido. Muchísimo. Ha claro. cambiado todo. Bienvenido. Eh, nos place mucho tenerlo aquí y que usted esté al frente de la gobernación en la provincia de Hermanas Mirabal. Muchas. Pero allá se dice que se tienen dos agendas. La agenda de Jaime David y la agenda del gobernador. ¿Cómo usted haría para poder eh, llenar las expectativas de la... No, política? no, no. ¿Cómo mira, se lleva con Jaime? Mira, lo que pasa, lo que pasa es que Jaime <coughs> es un gran luchador. Sí, trabajador Jaime social. es un hombre muy, muy, muy, muy trabajador. Y es muy querido por nosotros. Entonces, Jaime es de lo que gestiona y consigue cualquier cosa. Y viene y la comparte con nosotros. Y salimos... ¿Sus relaciones son muy buenas? Muy, muy, toda la vida, toda, ¿Toda la, la vida. vida. Nosotros eh, jugábamos el fútbol. Yeah. En el play, tanto de Rayabo como de en Ojo de Agua. En el play de Ojo de Agua. Y, sí, y hemos, hemos mantenido una, una amistad sí, sí, eh, de hermano prácticamente. Yo le digo siempre, mi señor. Y, siempre, y eso es lo que pasa con Jaime, que ahora, es demasiado, demasiado ahora, es intenso. Ahora, ahora, sí, ahora, sí, sí. ahora mismo está el reto de los juegos nacionales que la sede es la se provincia hace, de Manas sí. Mirabal. En una Mirabal entonces sí. hay mucha interrogante con relación a, a la buena ejecutoria de esos Juegos Nacionales por el desafío que representa y a usted le va a cargar toda la responsabilidad como gobernador sí, eh, ¿cómo sí. está ese proceso? Mira nosotros este, antes de esta designación éramos eh, el encargado de transportación de la provincia del equipo de, eh, esa, de trabajo para de los trabajo. Juegos okay. entonces este, cada equipo estaba haciendo su labor, en, eh, está haciendo su labor en su área. En mi caso, ya nosotros teníamos por adelantado, que eh, yo tenía entonces mi jefe inmediato, que era el encargado de transportación de, de, de la Secretaría del Ministerio de Deporte. Entonces ya nosotros teníamos el adelanto hecho del croquis hecho de, de, de todos los lugares eh, donde van a, a participar los atletas, las distintas disciplinas. Habíamos adelantado eso, ya teníamos el eh, eh, croquis hecho, ya teníamos eh, contacto con, con los sindicatos que eh, van, no van, a, a, van a trabajar en la transportación de las distintas disciplinas. Eh, o sea, ya a, a mi salida teníamos eso por adelantado, ese trabajo hecho. Y así, cada, cada equipo de trabajo en su área iba adelantando. Entonces, los Juegos Nacionales van. Sí, sí. Bueno. Ok. Una, bueno, eh, ya hemos visto el perfil suyo. Hemos visto, hemos escuchado respecto a los Juegos Nacionales. Yo voy a entrar en la parte política de nuevo. En estos tiempos se ha ido airando el tema de la reelección del presidente Medina. A la luz del partido y de usted como dirigente y as, haber transitado todo este trayecto y, y saber nosotros, la población que ha cambiado todo totalmente, radicalmente el comportamiento del PLD como un partido de cuadro ahora con un partido de masa ¿Ve viable la reelección o que se esté hablando en estos tiempos de reelección? Mira, este en lo que respecta al presidente, el presidente no ha hablado de reelección habla la gente del pueblo y nosotros los dirigentes dentro. he visto a, a su hermana Medina a su hermana al abogado Marchena. que tomó connotación por un recurso improcedente que yo entiendo que, que, ya, abogado, lo atrás, que yo. ya lo echó hacia atrás gracias, a Dios. Lo que a, tener. gracias uh -huh. a Dios he escuchado a Rodríguez Marchena o sea, ese no cercana, es el pueblo gente muy cercana Gente muy cercana, ese no es el pueblo. Y son del pueblo. Bueno, pero no es el pueblo el eh, gobernador. No, pero cuando yo te digo... Ustedes en el partido están hablando del tema. Yo lo que quiero que me diga si es si sí es viable esa parte. Mira, eh, nosotros en el partido, lo que hemos trabajado con el presidente... Uh -huh. Nosotros seguimos trabajando. Porque nosotros, ¿Usted apoyaría la reelección? Eh, claro que sí. Okay. No permitía a Tere que y, entre con el café. Y no solo que la trabajando Él porque, apoya la reelección. Porque el presidente Tere, eh, por Medina el ha hecho un buen trabajo y sigue siendo un buen trabajo a Ajá. favor de la nación. Todavía estamos esperando... Entonces hacer, el, hacer. el PLD no es una fábrica de presidentes. No hay más que puedan aspirar. Solo el Leonel o Danilo. Gracias. No hay más. No hay más. entonces, pero parece a, que no, porque más, si hay que apoyar la reelección. Ah, no bueno, es una bueno presidente. Pero, pero los presidentes lo elegimos eh, para, con la esperanza de un buen trabajo. Y cuando sí, un presidente, pero eso le puede dar oportunidad a otros, cuando un Pero cuando un presidente está haciendo un buen trabajo, como mm. el que está haciendo eh, el licenciado Medina, un hombre, un hombre que además de bueno, de que ama a su país, que se coloca cualquier tipo de de acuerdo al lugar donde va, Coloca un zapato, una bota, lo que sea. Ama tanto Para su país ir, para ir. 4 millones de para ir, para ir. Donde está esa gente pobre. O sea, Esa a, gente que necesita de la. Está de, criticando la de Leonel, entonces. La formalidad de eh, Leonel y, y la. Aquí nunca, de nunca habíamos tenido un presidente que fuera a esos sectores vulnerables mm. a llevarle solución a los problemas, a conocer los problemas. Oye, en lo que ha sido mi vida ciudadano y, y, y es hijo de esta nación, yo no había visto ese tipo de presidente ¿Eh? ¿Eh? puede ser que Balaguer todavía está por ahí, ahí? Es. Y, y le lleva por mucho a muchos presidentes con relación a la provincia de Salcedo Hermanas Mirabal eh, la provincia Hermanas sí. Mirabal <ríe> La no, es que, que no ha enseñado tanto. No, no, no, no. La, sí, la, de, de, la defensa vale. va primero en uh -huh. el nombre. Son muchos los uh -huh. desafíos que hay. Sí, Parece sí. que allá tienen solucionado el problema de empleos en los jóvenes. Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿Cómo está la situación de oportunidades de adelanto que usted menciona en los campos? Los caminos andan bien, los campesinos están bien, pero recientemente... Hubo un préstamo del Banco Agrícola a unos productores de cacao que se envió involucrado incluso hasta un diputado de la provincia Hermanas Mirabal. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con esos campesinos? Que se tomó a nombre de ellos y el dinero no se le dio. Mira, este ese problema, hasta donde yo tengo conocimiento, fue dilucidado por las autoridades de, de, del Banco Agrícola y esos productores. Porque el problema no era que no había, sino que había productores que tocaban recibir una parte y recibieron otra. Entonces, este, en, esa, en esa distribución, eh, había problemas también con, con las autoridades del banco. Pero ellos... Eh, hasta donde yo tengo conocimiento, se reunieron con, con todos los productores, como que los de la asociación, y resolvieron ese problema. Ah, bueno. hasta donde yo tengo Usted conocimiento. ahorita mencionaba, eh, cuando Francis le preguntaba sobre las problemáticas que enfrenta nuestra provincia, Hermana Mirabal mencionaba los caminos vecinales, uh -huh. por las consecuencias de cómo le afectó tanto la lluvia, no solo a la provincia, al país completo. Ahora mismo anoche estaban protestando un sector, la sector de la Julián Javier, en Tenares, un sector olvidado por todas las autoridades. ¿Usted, como representante del Poder Ejecutivo, mirará hacia Tenares, no, no, hacia hemos, esa zona? No, eh, no, no, no. ¿Qué hemos, tiene que hemos, decirle a, mira, a los tenares? Mira, que hemos que estado, desde que, llegamos, desde que llegamos a la gobernación, hemos estado trabajando en esta área de los caminos. Nosotros, okay. este estuvimos eh, en obra pública, en el Ministerio de Obras Públicas, y estuvimos conversando con Mayra Mota, la ingeniera Mayra Mota, que es la encargada de construcción y reconstrucción de caminos a nivel nacional. Y entonces, eh, el problema que teníamos, según ella nos explicaba, era el problema de los materiales de la mina. Eh, por ejemplo, la, la, la mina de curvadura, que es la más cercana, uh -huh. que ese material no era muy bueno. Y entonces ella no, de, no me decía: si ustedes consiguen el, el material, nosotros vamos con todo. Eh, eh, eh, los en desarrollo los hay una mina también. Sí, y entonces, ¿Y que, que yo hice inmediatamente? Que este, llamé al síndico de, de Montellano, buen amigo Celso. Y conversamos. Y entonces Celso me decía: porque allá tenemos eh, como unas cuatro o cinco obras en esa zona. Y él me decía: no, no, no. Pero si ese es el problema, yo tengo. Nosotros tenemos aquí eh, material. Okay. Entonces yo digo, ah, pero perfecto. Entonces, este, el domingo en la tarde, yo eh, comienzo a ver unas una obras que hay por ahí, la de Canete, la carretera Tenare para Hernández, y un puente que se está haciendo allá en Blanco Arriba, y visité al síndico de allá arriba, y conversamos sobre esa posibilidad de si él y, el, y la alcaldesa de, de Tenare, mi, mi amiga... Andreina Español. Que tiene excelentes relaciones. El sí, si ellos Europa. podían aportar, en términos económicos, el material para entonces nosotros comenzar a trabajar. Porque eso Debe era, ser una combinación. Eso era, claro. lo eh, claro. Entonces conversamos el domingo con el alcalde y ayer con Andreina. Y entonces el problema prácticamente vamos a comenzar a trabajar rápido. ¿Por qué? Porque Andreina... No, pero yo, yo estoy dispuesta también. Ellos están dispuestos. ...a pagar por el material... ...que nosotros... ...que ella me decía una buena noticia... ...de que en la mina de curvadura... ...hay una, una mancha... Eh, ...una mancha me parece... Una beta, ...una beta... ...una beta ingeniero... ...este muy buena... ...muy buena y que está disponible... ...entonces este... ...nosotros... Aparte de eso, eh, que tengo que mencionar a Jaime porque es un hombre laborioso. Sí, hace, Jaime que, me entrega hace que la gente trabaje. Jaime, Jaime me entrega loco. a mí... Este, le una, gusta el boche, pero él hace que la gente una trabaje. Unas 10 obras que ya él había conversado allá con, con el presidente y el presidente le había dado el visto bueno. Entonces nosotros en esa misma semana ahí que Jaime me entrega eso... ¿Cuáles no, son esas 10 obras? No visita, te la voy a mencionar ahora, sí. no visita el ministro Peralta allá. Y aprovechamos... Y le entregamos esas 10 obras que ya el presidente le dio el visto bueno para un asunto de, de, de sacar los recursos. Uh -huh. Y le entregamos entonces esa obra, mira, en Tenares, solo en Tenares, hay 6 de esa obra Gracias de, a Dios. De, de esas okay. 10. De esas 10. Son 11. Mira, está eh, eh, Paso Hondo, uh -huh. está Lo Naranjo, sí. está El Placer, Las Agüitas, Los Pomos que ayer en la tarde. Porque es verdad, yo le decía al ingeniero ahorita donde un camino... Es verdad, la gente protesta con razón. Claro. Yo pasé por la carretera de Paso Hondo ayer y sin mentirle que le digo a, a, a Chofer, oye, pero si, si yo hubiese comido algo, ya lo hubiese expulsado. Porque ¿Cuál es la tengo otra? Me, mencionó de, cinco. ¿Cuál es la otra? Tengo el estómago de compuesto, Son gran parada. O sea que obligatoriamente el, el, el, el la, la calle estuve, de la Julián yo, Javier que comunica Gran Parada tendrá en, que ser solucionada. Yo estuve en el programa de Entinares y yo eh, mencioné esa obra y tengo acá unas 25 obras que si ustedes me permiten yo se las puedo este, leer y bueno, dejar si una copia rapidito. y dejar una copia también del documento. Exacto esa, esa 25 obras lo puede poner que con, se ve en la con cámara la, con la ingeniera de, de, de obras públicas puedes este, destacar las más importantes? Yo le voy a mencionar tres, que es las que se ha, ya se uh -huh. ha eh, entregado y que están en un porciento elevado de construcción. Correcto. Eh, sí. Menciona. Me avisa cuando... Sí. Mira, nosotros tenemos acá la construcción del puente de domingo en la carretera principal de Blanco Arriba. Uh -huh. Yo estuve el domingo en la tarde allá. Eso está, ¿En qué está, eso está avanzado en un 80%, a, ahí se han entregado 62.250.274.76, y ¿Sí? eso está allá, en un 80%, porque eso yo... Porque se complicó a raíz de la ayuda. Yo he estado viendo ¿Sí? cada caminete y cada obra con mis propios ojos. Muy bien. Como debe de ser, como debe de ser. Yo como debe, de eh, eh, uh -huh. debe de ser, escúchame, como debe de ser. Y ahí mismo están tres moros de gaviones hechos. Un trabajo, un trabajo, sí. porque yo voy a ver ahora, porque yo quiero conjuntamente con las comunidades que las cosas se realicen bien, que queden bien hechas porque ese es el dinero del pueblo. Bueno, vimos y, deteriorar y, esa carretera y, progresivamente, que es la conexión con la costa claro. y sobre todo, que yo turista. entiendo que usted debe hacer un esfuerzo para que esa carretera turística sea verdaderamente turística. Porque ahora es un peligro. Un peligro. Entonces, conectar esas comunidades con la provincia, Eduardo, eh, con la provincia Hermanas Mirabal y la de los caminos productivos, yo creo que la si prioridad. usted se empeña en eso, va a tener una buena gestión. No, ¿Bien? mira, no es que si usted se empeña, es que estoy empeñado bueno. en eso. Se nos acaba el tiempo, le quedan dos obras por mencionar. Usted dijo que había dos obras. Tres que eran Entonces, la otra obra... Eh. Construcción Ajá. de la alcantarilla Cajón, el tablón adentro, es Río Palmar. A eso se ha entregado, eso es a eso se ha entregado 18.192.4500 puntos. Y la otra, este, reconstrucción del camino, cruce, tenare, los cañetes, canetes, canete. Canetes, canete. Canetes, uh -huh. los cacao, que también yo estuve ahí. Uh -huh. Ahí estuvimos observando que si hay un problema. Uh -huh. Naturalmente la gente quiere velocidad en las cosas. Uh -huh. Pero. Eh, lo que buscamos, como le decía de Es que las obras queden bien hechas Que es lo que quiere el señor presidente de la república Y nosotros defender los dineros del pueblo claro. No es justo Que se haga una obra hoy aquí Ya al año, los dos años, como sucede Es lo que ha sucedido siempre, la obra está igualita Correcto. Entonces tenemos que hacer las cosas bien hechas Precisamente Ahí, en... en Blanco Arriba Donde usted mencionó que se está construyendo el puente, el puente Una de las escuelas a raíz de la lluvia Perdió una columna se, ¿Ya se recuperó? ¿Ya se reconstruyó? Mira, ¿Qué pasó tú, con tú, como tú comprenderás Hay muchas cosas que yo no le he visto okay. Ahora yo pienso ver no, Pero, poco tiempo porque tengo, pero yo todas las tardes Todas las tardes salgo a ver Un camino okay. eh, o Una obra, lo que sea En canete que yo quería decirle uh -huh. este Nosotros, fue una comisión De, de junta de allá Y luego el domingo en la tarde Ahí nos topamos con el amigo de ustedes, Dani okay. Dani está fajado allá arriba Estábamos observando eh, el problema, hay dos fallas, sí. una al comienzo y, y otra como por mitad Y estábamos observando ese problema de las fallas, porque ahí se ha gastado un dineral sí. sí. Ahí se ha gastado era. ahí Los ahí, guayos, una falla Se sí, ha gastado un claro, dineral, entonces ahí. echándole material Y sucede que las fallas cuando le echan mucho material, entonces hunden más, un más. O sea, es. Es. Y entonces allá estaba un equipo eh, eh, trabajando de obra pública, eh, eh, eh, realizando estudios de su. A ver cuál es el problema. Muchísimas bueno. gracias. La gracia. Decimos su tiempo y esta casa es suya. Cuando quiera, volver, está dentro de su científica? Clarificamos. Nosotros, Así es. Hay que... Él es nuevo en el cargo y, bueno, y está trabajando Nosotros, en Exactamente. Buena. Estamos sí. trabajando <risa> en lo que hemos entendido que es lo, lo, lo, lo principal o lo, los problemas de la Sí, la el gente. pueblo tiene confianza en y ustedes. Este, que lo haga bien. Eh, decirle a ustedes que. Somos de ustedes ahí en esa, en esa gobernación, Muchísimas gracias. que yo cuento con el apoyo de ustedes sí. porque este yo solo no, no puedo hacer gran cosa, pero con toda la gente buena de, de este que pueblo, es la de esta, <risa> que es la mayoría, es. entre todos, sí podemos hacer muchas, muchas cosas. Muchas gracias. Cuenten con nosotros. Bienvenido Muchísimas gracias. Bienvenido. Y éxito. La sí, gracias, y pueda hermanos. lograr esos, esos objetivos que se han marcado y los caminos productivos que... Tanto necesita Salcedo para promover su economía. Así mismo es. Pues. Nos excelente. vamos a una breve pausa. Agradecemos al gobernador de la provincia, hermana Mirabal. Señor bienvenido Almanza por haber estado con nosotros. Una breve pausa, retornamos de una vez con gracias, gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias.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 Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana. No, si la gente supiera lo que se habla Ay, Dios, aquí fuera de cámara. No, bueno, no, no, no, no. felices. Vamos felices. Agradecer como siempre a Siana. Siana, mira qué hermosa chaqueta. Esta hermosa chaqueta, así con esos ramos wow, bordados. Espectacular. Gracias a Siana. Ese, Gracias a Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a ellos. Ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi, Oliviero 809-588-2395. En Siana está de fiesta de cumpleaños hoy una querida amiga, Stephanie. es una de las servidoras de esta tienda. Eh, mira, sí, por favor, el master, si me puede hacer el favor. Sé que ahora no vamos en el momento de WhatsApp, pero justo en el anuncio de la tienda, felicitarla a ella, para mí eh, sería un placer. A ver si me lo puede poner que lo envíen en el WhatsApp la foto de Stephanie, una de nuestras servidoras. De la servidora, ahí está Stephanie. Ella es parte del staff de Ciana, Ciana donde vestir la moda cuesta mano Y hoy ella está de fiesta de cumpleaños. Felicidades, te queremos muchísimo a Todo nombre de, de, de Siana, mañana Un modelaje una Sí, cosa. un y, equipo y, y, de mujeres bellísimo. Y felicitar con Siana a Aiden Arenoso así Que es, viste de Siana Excelente Aide, felicidades es. en Arenoso Muy buena elección, así que Stephanie que la pases muy bien Aquí estamos celebrando ya este domingo 18 de marzo La convención interna del partido revolucionario Dom, eh, dominicano eh, Revolucionario moderno y aquí estamos eh, trabajando con la candidatura de Olmedo Cava Romano a presidente del municipio de San Francisco de Macorís para un partido moderno, un partido con las gentes, un partido con los pueblos. Olmedo Cava Romano, presidente del partido municipal. Vota uno por Olmedo Cava Romero. Eh, bueno, y... Yo le tengo la recomendación de cada mañana, en sus Afecciones de Salud, busque la atención de el doctor José Tejada en su clínica Oson Nature. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada y todo lo que usted busca para sentirse bien, mejor y de forma natural. Oson Nature, nos encontramos en la avenida Antonio Humán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel con su teléfono 809-294-6426, o Son Nature, una forma a sentirse bien de forma natural. Bueno, y recordarles al Centro de Medicina, Estética y Nutrición, somos distribuidores exclusivo de los productos Natura Organic Skin Care. Ahí está el teléfono en pantalla, 829-497-9091. Para mayor información nos puedes escribir en WhatsApp y bueno, con mucho gusto de una vez te contestamos. Además de que quieres eh, lucir unos trajes de baño, unos bikini espectaculares para esta Semana Santa, Semana Mayor, pues allá encuentras algunos procedimientos no invasivos para ayudar a conseguir esa cinturita de avispa en una sola sesión, en Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty. Más información, 829-497-9091. Si tú quieres tener unos ojos bien cuidados y verte hermosa o hermoso, óptica máxima visión, Solo marca, solo prestigio, ubicado en la calle Castillo, esquina la Cruz, San Francisco de Macorís, en el 809-588-7675, con unas monturas exquisitas, te verá como modelo, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Y en las Guaranas, ya no tiene que salir de las Guaranas, porque... En Las Guaranas, ya no tiene que salir de Las Guaranas porque todo lo encuentra en Supermercado Almanzar. Supermercado Almanzar, un supermercado por departamento, repleto con productos frescos, en fin, todo lo que usted busca en un mismo lugar. Supermercado Almanzar, calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad, tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Y mis uñas las cuido en Ancor Nail Bar, ubicados en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5. Ahí está el equipo para atenderte como toda una reina. Cuida tus uñas en Ancor Nail Bar, 809-744-5910, acá en San Francisco de Macorís. Bueno, llegamos, a, tiempo... llegamos primero a dar ah, un acuces bueno. de algunos mensajes que tenemos aquí, el número de 8178, gracias por ese mensaje Dionisio Severino desde Pimentel, manda esta foto hermosa, dice que por favor felicitar a la señora Marta Cordero La cual estuvo de fiesta de cumpleaños, ah pero es la esposa del corresponsal Dionisio Dionisio, la esposa de él estuvo de fiesta oh, de cumpleaños, ahí está en pantalla, felicidades, así es, enhorabuena Wilfredo Vargas desde Tenares, buenos días Raquel y demás miembros que conducen Tan Visto programa, las nuevas autoridades de la Gobernación Hermana Mirabal, el señor Bienvenido Mansa y su asistente Eudi se han reunido con todas las comunidades Los Pongo, Paso Hondo, Gran Parada, buscando la solución para arreglar los caminos vecinales que bastante falta hacen, las nuevas autoridades arrancaron con buen pie y lo que inicia bien termina bien, felicidades dice él, ahí está eso es Wilfredo Vargas. El número que termina en 9958 manda esta postal de buenos días. Gracias por escribirnos. Ahora sí, es el tiempo del tema central. Le corresponde a Foldureña. Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Hoy quiero compartir mi tema en dos partes la situación que se está viviendo en la provincia de Pedernales y también eh, en los barrios de San Francisco de Macorís. Aunque no están cerca, hay algunas cosas que sí guardan similitud. Y Pedernales, esta última provincia allá lejana, cercana a la frontera haitiana, que es una provincia de la más, la más pequeña que tiene el país, apenas en asunto de población, porque en asuntos territoriales es como la séptima, tiene eh, dos mil y pico de kilómetros. Pero eh, en asuntos de población, esta provincia apenas alcanza 40 mil y algo de habitantes, no pasa de 41 mil habitantes. Y producir en pedernales, en las condiciones que están pedernales, hay que ser rudo, hay que ser fuerte, tiene espacios, donde se puede desarrollar diferentes eh, explotaciones eh, agrícolas tiene algunas condiciones que se pueden dar también por su clima para desarrollar eh, parques eólicos como el parque Los Cocos que se desarrolló allá en Pedernales y ha generado eh, suficiente energía en toda esa zona también sus hermosas playas que contrastan con la realidad de que se vive allí. Pero es una de las principales provincias pobres del país. Fue explotada con bausita y se dejaron los pasivos ambientales ahí y también se extrajeron fuertemente sus minerales sin tener esa repercusión en su población para mejorar sus condiciones de vida. Y Pedernales hoy es una provincia agreste, es una provincia que ha tenido pocas atenciones de todos los gobiernos que hemos tenido, donde abunda la pobreza, donde abunda más del 60% de su población es pobre, falta de oportunidades, trasladarse de Pedernales a Barahona, ya de por sí es fuerte, es lejos, más de 100 kilómetros, ciento sí. y algo de kilómetros. ¿Y qué será llegar a Santo Domingo? Hay que empezar en la mañana para llegar en la tarde. Y bajo estas condiciones inhóspitas, Pedernales ha aprendido a sobrevivir, a tener planta de luz propia, en sus inicios, a todavía hasta los años recientes, y a desarrollar su fábrica de hielo para poder tener hielo allá en la zona, en fin, una serie de cosas que se dan allá como provincia. Pero sus ciudadanos conviven, y lo que hay en la frontera de división son tres cuerdas de alambres que lo dividen, pero se hace un comercio, no regulado por eh, eh, acuerdos comerciales, pero se hace un comercio de interacción entre las dos naciones Y conduciendo desde Pernales hasta Arroyo Frío, que también es parte de Pernales, donde nace el río La Molita y esa zona en la parte de, ya del, de la Sierra de Bauruco. Es una misma cosa entre frontera y Haití y República Dominicana. Pero lo que aconteció sacó de contexto la realidad. Esta pareja de pozo que murió en manos de nacionales haitianos. El señor era hermano del ex eh, senador de Pedernales uh -huh. y una pareja muy laboriosa, cincuenta y tantos años. Ellos residían en la finca del paraje sí. Sitio Quemado, Sección La Mercedes. Sitio, sitio Quemado, Sección La Mercedes. Julio Reyes Pérez y Neida Urbáez. Sí, eh, Pérez y Neida Urbáez. Urbáez. y dentro del entorno donde vivían la mayoría de los habitantes por ahí son haitianos porque para nadie es un secreto o a algunos le han querido vender que hay muchas viviendas de dominicanos no, en la frontera hay más eh, haitianos que dominicanos por ejemplo, en Puerto Escondido de Dubergé que hay un asentamiento ahí que hizo el gobierno de Balaguer hay más haitianos que dominicanos en la casita. Y la única empresa que había ahí de exportación de productos agrícolas con invernaderos, eh, La Fruit, esta empresa cerró su puerta y se fue. Hay pocas oportunidades de empleo. Pero lo que me llama la atención es, señores, que nosotros como nación no tenemos tratado de extradición, con Haití, no tenemos tratado de extradición con Haití, podemos tener tratado de extradición con países tan lejanos como los que hay en Asia, lo que hay por allá cercano a Rusia y no tenemos tratados comerciales ni tratado de extradición con nuestros vecinos, con nuestros vecinos haitianos el comercio con Haití representa cerca de mil millones de dólares y en una balanza a beneficio de nosotros, 95 a 5. Es decir, nosotros nos beneficiamos con tener un balance comercial a nuestro favor de un 95% en contra de un 5% que tienen los haitianos. Vendemos 95 veces más al pueblo haitiano que el 5% que ellos nos venden a nosotros. Y sin embargo no tenemos un convenio bilateral entre las dos naciones, un tratado de comercio. Es nuestro segundo socio comercial. Y no tenemos un bendito tratado para entender y regular las cosas. Ellos no tenemos un bendito tratado de extradición entre dos hermanos, entre dos países. Cercanos. Ellos se comportan como la nación grande y nosotros como la arrodillada. Porque así es que han diseñado la política de dádivas a cambio de que nosotros carguemos con el problema solito. De ahí vienen los lo, lo fondos de Lomé Cuarto. Todos los proyectos que Lomé Cuarto enviaba para lograr ayuda a zonas importantes de nuestro país, solamente pasaban si llevábamos un proyecto de desarrollo de República Dominicana y Haití. Nos convirtieron en eso y nos comportamos como colonia, no como un país en esas relaciones. Entonces, a raíz de estos acontecimientos, se ve la necesidad urgente de tener un tratado de extradición. Ayer se hizo una reunión entre las autoridades, inmediatamente las autoridades haitianas se pusieron a la disposición de que uno haya presado ya y que va a ser... Eh, en Haití. Sí, sí. en Haití. Lo van a y que va a ser eh, traído a República Dominicana para ser tratado en los sistemas de justicia dominicana, porque fue a una pareja de esposos dominicanos uh -huh. que le quitaron la vida, que le sesgaron la vida. Entonces, ya esta parte va arrojando cierta luz en esta problemática y gracias a Dios que no fue mayores, con la increpancia que estaba la población y con lo insegura también que se sentía, porque la mayoría de estos pueblos están despoblados de dominicanos porque no tienen oportunidades a desarrollo, no tienen condiciones, por más cosas que se nos diga. En el 12, el, el presidente Danilo en su campaña prometió a Pedernales que yo me quería mudar a Pedernales, pero en el, en el 16, ahí fue que él dijo que él quería su congreso, porque él necesitaba su congreso, y prometió en Pedernales aeropuertos, aeropuertos, Prometió en Pedernales, Zonas Francas, prometió en Pedernales todas las Bahías de las Águilas, volverla eh, en medio de sustento en un ecoturismo eh, ecológico y un desarrollo de ecoturismo con grandes cantidades de habitaciones. Prometió de todo para Pedernales, de todo. Y no tiene ni ambulancia para allá. Y Pedernales no tiene ni siquiera una ambulancia. ¿Y tiene senador? Claro, claro ¿eh? tiene senador diputado, y tiene diputado. Tiene senadores y tiene diputados. Y promesas tras promesas, no solamente del presidente Danilo, de los más presidentes que también han pasado, han hecho reiteradas promesas sobre Pedernales. Porque es verdad, hay condiciones para desarrollar a Pedernales, pero no se ha hecho con responsabilidad y no se tiene la voluntad para desarrollar a la frontera como debiera desarrollarse. Entonces, la situación que hoy se vive es consecuencia... De esa falta de responsabilidad en las leyes migratorias y en poner las condiciones necesarias en toda la frontera para que los dominicanos se sientan bien y en condiciones de calidad de vida, de que ellos no tengan que emigrar a otros lugares. Muchas gracias, hermano Fulvio, gracias por tu reflexión, como siempre, sumamente interesante. En estos minutos que nos quedan vamos a ver algunas imágenes justo de la urbanización Campos Fernández que harán un encendido de vela en el día de hoy con protesta por esos caminos vecinales que usted está viendo, el deterioro total de los caminos. Así que atención las autoridades, ellos están protestando de manera pacífica, con encendido de vela. No esperen que lleguen a las protestas violentas bueno. y que luego haya entonces consecuencias que lamentar. Es preferible prevenir eso, dándole la atención, dándole la cara a la comunidad, yendo y explicándole qué recursos hay para mejorar, para que puedan vivir con calidad de, digna. ahí. Hay que ciudad. demandar también a los... Desarrolladores uh -huh. que prometieron en el negocio y ellos tienen sus contratos. Pero si ya pasó de 10 años, ¿le de no, la alcaldía? No, ahí hay responsabilidad. Ellos son propietarios aún de ah, muchas bueno, de esas sí, cosas. Sí son propietarios, okay. Y están desarrollando a, a, a, a que, si tú vas y ocupa un solar aparece, un dueño, solado, aparece, aparece dueño dueño. de una vez. Bueno, otra situación también es que se extiende el, el paro en varios sectores, acá en San Francisco de Macorís, la espínola, que le hemos dado seguimiento desde ayer por la movilización que ellos tienen por varias reivindicaciones, pues han anunciado que se extiende. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Adelante. Bueno, tú sabes que el movimiento del Gario se fue convocado por 24 horas, incluso ya estamos valorando que concluyera allí a las 6 de la tarde, pero fruto de la indiferencia de las autoridades que nunca están atentas para resolver los problemas, lo único que ellos tienen son los organismos de seguridad, entre comillas, para mandarlos a reprimir los barrios cuando estamos reclamando justo derecho, como es el caso de los espinos, Jesús de Nazaret y Olimpia. Entonces, lo que mandan fue a la policía a reprimir un movimiento vegario que era pacífico, pero la policía vino como siempre a reprimir, que nada más vienen cuando hay protesta, pero cuando hay situaciones en los barrios, ellos no van. yo no decir que ellos son parte de esa misma delincuencia que a veces existe en las comunidades, porque ellos no lo enfrentan, nada más enfrentan cuando hay movilizaciones. Se llevaron una gran cantidad de personas, personas que incluso estaban sentados ahí aprovechando su tiempo libre en el parque, sentados y recreándose y la policía militar se los llevó. Nosotros tenemos un muchacho ahí detenido, como dije compañero Domingo, el movimiento se hizo por 24 horas, pero se ha tenido que tender ya lo que pase de aquí para adelante nada más hay un solo culpable, que es el gobernador. Se ha tratado de comunicarse, los miembros del colectivo, el, los miembros del colectivo han tratado de comunicarse con él, diciendo de que pongan los muchachos en libertad para que el paro sea levantado. Él dice que el general no le coge el teléfono. Entonces, ¿qué gobernadores que nosotros tenemos? Nosotros culpamos al gobernador y al general de la plaza. La que no le tome el teléfono al poder ejecutivo que es Pacheco el que Garavito. pone, no, por Pacheco Garavito, <ríe> Dios santo, hay que felicitarlo por el cargo. que autoridad por encima de, del, del poder ejecutivo, representante del presidente en la provincia. No le toma, y en momentos que debe estar unido la infraestructura de gobierno para enfrentar esto. Hmm y devolver la paz y la tranquilidad a esa comunidad y al resto de la sociedad. Ellos han advertido, si no le sueltan las personas que están detenidas, pues el paro seguirá. Lamentablemente. Damos seguimiento a este tema, se nos acaba el tiempo por hoy. Si Dios sí. quiere, estaremos de regreso mañana. Gracias por su fidelidad, por su compañía. Buenos días.